Miren, esta, esta es la propuesta de trabajo metodológico que obviamente cada, cada parte va a llevar actividades. Por eso era muy importante definir los tiempos. Ahorita esto es entendiendo un proceso de, de, de un taller eh, de aquí a octubre que tenemos el seminario, ¿no? Pero bueno, todo se puede ajustar, todo se puede, este, ¿no? Pero bueno, este es, y es un resumen, también a manera de resumen, digo, para los que no han estado, es lo, en lo que va a consistir la metodología. Es construir una metodología dentro de este contexto amplio de temático de la propuesta del seminario, que es el análisis o la teoría crítica de la decolonialidad, para que, no, que es muy importante que no perdamos de vista esto para después ya meternos a las actividades y a los ejercicios. Pero es muy importante tener claro que la, la, el objetivo de construir con ustedes esta metodología es para lograr un proceso en nuestros lugares de descolonización, de emancipación, de liberación. Es decir, que ustedes le llamen, pero sí es planteamiento... Eh, en este sentido de, de buscar el bienestar, la felicidad, eh, como vamos a ver en el módulo que va a empezar, por ejemplo, ¿no? Que le llaman el quirkus lejal, buen vivir, en fin. Pero necesitamos plantearnos esto como objetivo, ¿no? Que yo creo, si, si no me equivoco o alguien tiene otra opinión o tiene algo que complementar o algo que… que manifestar, pero este sería el primer, primer objetivo de esta propuesta metodológica, ¿no? ¿Cómo, cómo lograr? Ah, bueno, este es el gran objetivo, pero eh, dentro de la propuesta de, de la decolonialidad y esto, esto que se está escuchando más a nivel académico, eh, la propuesta dentro del taller es recuperar metodologías que justamente en las últimas, por lo menos en los últimos 40 años o poco más se han venido construyendo desde Latinoamérica para analizar, para entender, para transformar las realidades sociales de opresión que al día de hoy son evidentes para todo el mundo, producto de este histórico capitalismo, ¿no? Entonces, esa ese es la, la, la base y eh, en ese sentido, bueno, vamos a tocar tres aspectos que también ya lo he mencionado. Bueno los tres ejes que van a ir como en la parte es lo que retomo de la parte de la propuesta teórica para que nos vea vaya guiando en nuestro trabajo práctico pero no no como no como una receta sino como algo que nosotros estando acá vamos a ir reflexionando trabajando para lograr pues esa incidencia que queremos, esa transformación social en nuestros contextos desde las prácticas que hacemos, en particular, en su caso, las prácticas de comunicación comunitaria, ¿no? Como herramientas finalmente de transformación social de esas realidades de opresión, ¿no? Es muy importante tener claro para mí todo todo el enunciado porque hay mucha confusión, hay mucho mucho este Mucha confusión en términos de que estamos, creo yo, y bueno, también, por favor, den sus opiniones, eh, confundiendo un poco los medios como si fueran fines y perdiendo los fines ¿no? dentro de nuestras realidades sociales. ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿qué ha hecho este sistema capitalista desde esta colonialidad del saber, desde sus instituciones de conocimiento, como son las escuelas, universidades? Pues se ha sido... Eh, señalar, clasificar, dividir y enunciar los problemas. Entonces, ¿qué pasa mucho? Que seamos universidad, ONG, colectivo, no sé, que queremos ir a trabajar o estamos en una comunidad, mucho nos guiamos por estos ya parámetros establecidos, estas clasificaciones, estos problemas que realmente no surgen desde la comunidad, ¿no? Entonces, ¿qué vemos como resultado? Y y la mayoría de los casos son proyectos que se hacen pero que no inciden que no transforman que que pues deja igual a las comunidades no que ayudan más bien a reproducir un sistema de, de opresión o de estado de las cosas igual o de, de bueno mientras esté yo bien acá. o sea no hay una reflexión profunda aunque aunque sí muchos vivimos o, o somos conscientes de estas estas opresiones no entonces eh, de lo que se trata con este trabajo, con este ejercicio, con esta propuesta metodológica es partir, partir de las realidades concretas en el presente ¿no? de, en las que estamos y en las que queremos incidir y queremos trabajar, queremos lograr algunos cambios en relación a estos a, principios, a esta, a principios, ¿no? esta búsqueda de, de, de liberación, de libertad para eso obviamente es que no vamos a decir no hay pueblos que nos van a compartir sus experiencias pero que no van a hacer recetas no lo importante es herramientas metodológicas para conocer realmente los contextos el contexto la comunidad eh, las personas los problemas problematizar no en ese sentido es que eh, por eso propongo en términos metodológicos que está esta esta estructura que nos muestra tres, tres actores en relación ¿no? a, a uno en medio. Entonces, vamos a hablar de nosotros como nosotros. Es decir, en este caso vamos a ser eh, ustedes, ¿no? nosotros los que estamos aquí, vamos a definir. Por eso es muy importante, originalmente se ha, ha planteado un ejercicio, muy ejercicio de sistematización de nuestras prácticas, porque Ahí entra este, nosotros, ¿no? decir, nosotros como colectivo de comunicación comunitaria, ¿qué, quién, ¿quiénes somos, qué hacemos y qué hemos hecho, ¿no? Un proceso, ejercicio, digo, porque un proceso de sistematización, pues obviamente no nos da quizá ni siquiera la forma virtual ni el tiempo, pero sí, sí vamos a esbozar y van a tener materiales para, para que estemos haciendo este ejercicio de... De reconocernos, ¿no? ¿Quién es, quiénes somos nosotros y qué queremos y qué estamos haciendo. El otro trabajo, las otras, otro, digamos, bloque de actividades va a consistir en, en conocerla a nosotros, nosotros, es decir, con, en nuestra comunidad, con quienes estamos trabajando, tratar de, eh, de llevar a cabo un proceso de conocimiento desde, desde el lugar, desde la gente, obviamente a medida de nuestras posibilidades. Ahí va a ser muy importante ahora por eso definir con, con, tomando mucho en cuenta esto qué realmente es viable para, para sus contextos, para sus posibilidades de ahora de ustedes, no tanto en términos tecnológicos de acceso a, a, a, a, bueno, a todo esto que estamos llevando virtualmente como en términos de trabajo con la gente con la que ustedes trabajan, es decir, eh, Ustedes trabajan en su comunidad diferentes este, temáticas a través de los medios de comunicación. Entonces vamos a, a trabajar un proceso de diagnóstico desde la perspectiva de Semelman, desde la perspectiva muy importante de recuperar de, de la totalidad, ¿no? La totalidad como, como base epistemológica. ¿Por qué hablo de esto? Y después vamos a ir poco a poco a los ejercicios comprenderlo Porque nuestra forma de entender y de analizar las realidades sociales también se han enfocado mucho a la división, ¿no? O sea, está bien dividir por ámbitos, está bien dividir lo social, lo económico, lo cultural para entender, pero no debe ser como para tenerlo como objetivo en sí, sino tener la totalidad de la, de la realidad que analizamos. Es decir, si... Nuestro tema que queremos abordar con un, desde nuestra práctica de un medio de comunicación es la contaminación, por ejemplo, del río que pasa por nuestra comunidad. Eh, tenemos que entender eh, toda la totalidad de la comunidad, es decir, el ámbito social, cultural, político, cómo problematizar que el río está contaminado, en qué nos afecta. Son ejemplos, ¿no? Pero es esa la idea que vamos, eh, en lo que vamos a estar trabajando con este. Con, con, esta, con estas metodologías ¿no? Que, que no son recetas, insisto, sino son formas de ir construyendo de acuerdo a nuestras realidades sociales para comprender. ¿Para qué queremos comprender y conocer? Bueno, aquí están los principios que les mencionaba de lo que ya he mencionado mucho de los autores, ¿no? Algunos que recupero aquí rápidamente para los que a lo mejor no han estado o, o a manera de resumen, eh, poder ponerles principios, ejes, ¿no? Es decir, leer la realidad, conocer para transformar dice no dice pablo freire vamos a conocer las realidades sociales desde la gente desde su realidad con la gente esto es muy importante para, para los fines de esto eh, vamos a hacer una investigación igual porque porque finalmente los que estamos queriendo hacer proyectos sociales de transformación social pues tenemos que eh, tener estos procesos de investigación e incluso procesos pedagógicos, ¿no? Porque la transformación de la realidad social de opresiones, pues no es, un, no es algo de información, no es tener la información y ya voy a ser libre, ¿no? Si, si consideramos todo lo que hemos visto en el módulo primero, pues vimos, ¿no?, que, que nos han formado desde que nacemos hasta el día de hoy, ¿no?, en, en estas instituciones con un pensamiento homogéneo, con un pensamiento de único, de una forma de ver la vida. Pues que obviamente los que estamos aquí en este espacio, por eso le puse arriba laboratorio artesanal del pensamiento, ¿no? Porque creo más que desde las ciencias sociales tenemos que ap ap aportar y empezar a construir, ¿no? Toda, toda una forma de conocimiento que venga desde la gente, ¿no? Ahorita ya sabemos que hay, que hay problemas, que hay crisis, que hay un montón, ¿no? ya Eso lo vemos incluso, pero también es momento de... de, de de retomar incluso lo que estas propuestas metodológicas planteaban desde su origen, ¿no? Eh, transformar eso, conocernos, conocer, problematizar, saber qué necesidades tenemos y desde las propias comunidades accionar para el cambio, ¿no? Esa es la, la, la propuesta, ¿no? Producir conocimiento, por eso el pensamiento. No basta con, por ejemplo, no es que si el Equipus Lejal tiene sus propios fundamentos epistemológicos, pues eh, también tendría que verse cómo se aterriza en la acción, en la, la, la, en la práctica, ¿no? Pero eso es un contexto. Nosotros necesitamos estar, todo el, o sea, en nuestros lugares, producir el conocimiento que tenemos como organización, que tenemos como comunidad, que tenemos como personas, ¿no? Empezar a problematizar desde ahí, empezar a problematizar desde mirarnos, desde vernos, desde sentirnos incluso, ¿no? Por acá también mencionó como pues, un ejemplo, pero muy importante. Este equilibrar entre la razón y el sentir. Ya vimos que, que también ya estudiamos en los módulos y eso, que, que tenemos una formación racional, materialista, ¿no? que no toma en cuenta un montón de aspectos de la vida, como ahora ya se ha mencionado, que, como la naturaleza, como el cosmos, los seres vivos, un montón de un amplio mundo donde no solo hay que nombrar, sino que hay que realmente saber en nuestra eh, reconocer y, y, y, y recuperar en el conocimiento de nosotros mismos en nuestras comunidades, ¿no? no solo a manera de que alguien enuncie que la naturaleza, la relación, sino realmente ver en qué sentido en nuestros lugares se da esa relación con el cosmos, con la naturaleza, entre los seres vivos, entre los hombres y las mujeres, ¿no? para construir esa comunidad. Entonces, eh, por eso, bueno, entonces la, metodo la metodología... Eh, va a estar dividida en estos tres momentos, de alguna manera, ¿no? Por, por decir así, en, en, en estos. En, en un momento donde vamos a, a, a hablar de nosotros, de nuestra práctica, en un intento de sistematizar en el sentido de, de, de, de, recon, de, de en el presente saber quiénes hemos sido, qué hemos hecho y qué estamos haciendo, ¿no? Luego, el, el otro, nosotros, es en nuestra comunidad, ¿no? en nuestro entorno, donde queremos trabajar, donde estamos trabajando y hacer unos ejercicios para pues, tratar, ¿no? Tener herramientas de cómo estamos acercando a conocer eh, y a problematizar con la gente o desde nuestras realidades. Y el otro es cómo entonces, en nuestro caso, eh, podemos construir desde lo que hacemos nosotros, eh, lo que, en donde estamos con los otros, <ríe> en la comunidad, pues procesos de comunitarios, ¿no? Que es lo que finalmente eh, quiere, quieren desde la práctica de los medios de comunicación, ¿no? Cómo generar desde el medio de comunicación procesos comunitarios que nos ayuden al buen vivir, a la vida feliz, a una buena salud, a la liberación, a, a cómo le vamos a conceptualizar en cada lugar, pero que sí tiene que ver con, con poner en evidencia y mucho en reflexión la problematización en relación a lo que nos oprime. Pero como comunidad, ¿no? Entonces, aquí es mucho ejercicio, por eso es muy importante que ahorita los que están, las que están, estemos pensando en, en lo que va a implicar para ver las posibilidades reales que tenemos en cada lugar, ¿no? Eh, para ver las posibilidades este, en las que están también, desde dónde están, eh, en poder participar y llevar a cabo este ejercicio o poder saber ¿no? las necesidades concretas de cada quien. Pero esta es en general eh, eh, lo que la, la división de la metodología en tres momentos para eh, los otros. Bueno, los otros es en el camino de ir identificando esas problematizaciones, ¿no? esas problematizaciones dentro de nuestro territorio, Otro, que son aspectos fundamentales que engloban esta metodología que ya se las había compartido, es eh, la cultura, el territorio y las identidades, porque no podemos, digamos, hablar ahora que, que, que mucho está el tema del territorio, de las amenazas, de esto, eh, como última como último estrategia que está amenazando a los territorios, porque históricamente vimos que, que eso ha sido, a lo largo del tiempo, de muchas maneras. Entonces, no podemos hablar de cultura, sin un territorio de identidades sin cultura, y sin, y, y sin territorio, sin cultura. Entonces, pero eh, esos son ejes también conceptuales que vamos a tener. Lo importante es que en la metodología vamos a tratar con esto, esquema, ir, ir plasmando, ¿no? Como eh, cada lugar, cada, este, y bueno, y luego las estrategias, ¿no? Ya eh, a nosotros, nosotros una vez que conocemos... Que, que, que problematizamos con la gente o entre nuestro equipo de trabajo en su comunidad, sino es que puedan ahorita, por razones de, de la pandemia y estas cosas, o por convocatorias, en fin, son procesos comunitarios. Eso es muy importante también tener claro, porque si no, pues, eh, a nivel teórico ya están los módulos, ¿no? Entonces, eh, la idea es que con este análisis ya vamos a identificar esto, esto, ¿no? Porque a veces los otros dominantes, que era una reflexión que justo ahí estaba haciendo, y en, este, en relación a estos tres, digamos, grandes bloques que analiza esta, esta nueva teoría crítica, no solamente son aquellos que nos agreden, nos oprimen como tal, ¿no? Por ejemplo, a veces proyectos extractivistas, gobierno con programas, partidos políticos, sino también... Eh, formas de ser, formas de saber que están aquí, no, dentro de, de aquí, dentro de acá, y que tenemos que ir problematizando en el, eh, eh, en el momento en que vamos conociendo eh, y, y describiendo, esta, narrando estas realidades, ¿no? para que entonces pues, podamos, podamos plantear ciertas estrategias o una estrategia en este ejercicio de acción de, eh, que puedan entonces poner en práctica por eso es muy importante que eh, considerar que estos son tres momentos pero uno cuarto va a ser una vez definido esto que queremos y una estrategia para apuntar a eso que queremos como comunidad como sí como comunidad eh, vamos a elaborar un y esa es la tarea no también a reserva y a ver dona también coméntame de todo esto porque es ya la, en lo que se van a dividir las, la, los, los tres momentos las actividades para tener un tiempo de poder hacer cada uno eh, su, ¿cómo se dice? pues su, su, su eh, al compartir sus resultados sus propuestas, lo que encontraron hacerlo a manera de medio de comunicación o sea, a Berth, una, ayúdame ahí <ríe> sí. es decir, quienes van a hacer radio, por ahí había una propuesta de hacer creo que cápsulas de radio en torno a un tema que había planteado Rafa y, y, y, y Sofía. Entonces eso, eso vamos a compartir, ¿no? Como vamos a tratar de que, pues este espacio sea sobre todo de construcción y sobre todo de construcción para que les abone a su trabajo, no para que les dé más trabajo, sino que realmente pueda ser útil. Por eso es muy importante su participación y su decisión, ¿no? De, de si realmente creen posible poder hacer esto en sus espacios y en sus comunidades, entonces hay otro momento final donde vamos a dar un tiempo para poder hacer, eh, bueno, no, resumir lo que hemos encontrado y quizá en lo que cada uno haya aterrizado quizá su, su proyecto de comunicación, no un video sobre eh, la problematización y las estrategias que resultaron de este trabajo así y compartirlo, ¿no? Esa, esa es, a, a, bueno, a grandes rasgos porque eh, ya vamos a iniciar a, a partir de, pues de que ahora definan ¿no? realmente su, su, su tema, su proyecto, primero ustedes que compartan qué colectivos son, qué organización y luego eh, eh, qué tema, qué tema eh, les gustaría abordar con esta construcción en este espacio de laboratorio, del pensamiento para, pues, para llevar a cabo esa investigación y para poder tener una estrategia, ¿no? Una estrategia, aunque sea una, que, que, que pueda aportar a, a, esa, a ese bienestar comunitario. Eh, pues eso, eso sería en general. Tona, ¿tienes alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta o sugerencia? Porque después... Sí. Solo como comentario, ¿no? Lo que decías es que este, no se trataría tanto de, de inventarse un, un trabajo, una, una propuesta sin, o sea, no, no darse más trabajo, sino a partir de lo mismo que ya estamos haciendo, eh, de, las, de nuestras prácticas de comunicación, eh, pues como dices, sistematizar, escoger como un tema en particular de todo lo que hacemos para sistematizarlo y observarlo, ¿no? Y, y analizarlo a partir de, este, de esta metodología que se va a ir eh, desarrollando, a partir de esta propuesta que tienes, ¿no? de, de, de esto que estás ahorita proyectando. Para mí es como la, la idea, yo creo, creo que sí la vez pasada, la sesión pasada me confundí un poquito, también cuando hablé de, de, de, de ponerme a hacer un trabajo sobre el, este tema del agua de Ayutla y de lo que están haciendo los medios de difusión, porque, porque sí, era como justo lo que dije que ahorita no, no se trataba, ¿no? De inventarse un trabajo y no de partir de lo que ya estamos haciendo. Entonces, este, lo, creo que me confundí con la, con el módulo, ¿no? Con el ejercicio del módulo, pero retiro lo, lo que dije la vez pasada. Bueno. Bueno, eh, pues si alguien no tiene alguna observación, comentario, complementar, vamos a hacer entonces el ejercicio que les digo, ¿sale? Para pues de una vez poner, les digo, es un doble sentido. Vamos a ver cómo nos funciona esto así. Pero eh, yo creo que vamos a dar unos 20 minutos. Hay, hay gente, tona, que están juntos como Sofía y como Rafa que yo no sé qué posibilidades hay en este, <ríe> hola, en este, en este espacio así virtual de que puedan trabajar la gente. ¿Cómo podríamos hacer, por ejemplo, ahorita que la idea es que cada uno trabaje en 20 minutos, describa rápidamente su colectivo, a qué se dedica en esto y luego el tema, eh, el tema ¿no? eh, que quieren trabajar. O que les gustaría trabajar, ¿no? O, por ejemplo, quienes tengan dudas, quienes, ¿no? Como por ahí, bueno, Lulú había expresado algunas dudas y algún interés, pues de una vez, porque todos nos, todo nos sirve, ¿no? Todo nos va sirviendo a todos para definir un poco eh, eh, eh, nuestro, nuestra forma, ¿no? Nuestra forma más viable, porque insisto, como dice Tona, eh, no sé, se, se trata de que este espacio sea algo que también les sirva, les ayude, les abone en sus propios procesos, ¿no? que llevan un montón, que llevan mucho tiempo, muchos, eh, y que incluso pues, también eh, por, su, por supuesto que pueden aportar ¿no? y apoyar, pero eh, entonces hay veces es eso, que no busquemos quizá temas así, sino yo entiendo que cada uno ya, ya tiene su organización, ya participa en una organización y por tanto, pues ya tiene temáticas de trabajo, ¿no? solo es, Y la comunidad, obviamente, eso es muy importante también, eh, eh, ser muy claros en esto por, para saber qué posibilidades tienen, hasta dónde vamos a poder cada espacio llegar, ¿no? Porque... Eh, si nos proponemos trabajar varias comunidades, pues cómo vamos a integrar, desde dónde vamos a tener la información, si realmente es viable en algún momento poder hacer un ejercicio con los involucrados en el tema. Entonces, sí es muy importante que, que midan ahí ¿no? sus fuerzas y sus posibilidades para que realmente sea beneficioso para ustedes, ¿no? Y, y no al final digamos, ay, no, pues es que como me lo planteé, no pude ir, la gente por la pandemia no o se junta, o en fin, ¿no? Cosas que, que pueden pasar y que ustedes son los que mejor saben en, en, su, en, su, en sus lugares. Entonces... Eh, eso, eso vamos a hacer con los que están. Ya por ahí, bueno, ya habían compartido eh, como Rafa y, y Sofía. Pero ahora, bueno, eh, la idea es, es que, que lo hagamos como para presentar, ¿no? Un poco para ya tener eh, como esa, esa dinámica. Hay, hay una que quería retomar y que es muy importante porque no hemos retomado, pero la, la vamos a tener presente porque finalmente por aquí ya habían definido algunos, ¿no? Ya tenemos ahí unas definiciones de qué es comunicación comunitaria. Algo muy importante a lo largo del de trabajo para mí es insistir como en entender, ¿no? en, en, en ir definiendo desde nosotros mismos y a lo mejor por segunda, tercera o cuarta vez, qué estamos entendiendo por lo que estamos haciendo, ¿no? eh, si es salud comunitaria o si es comunicación comunitaria, si es eh, economía solidaria. Todos estos trabajos que enmarcan ¿no? nuestras acciones tener claro cómo las definimos, ¿no? cómo las estamos construyendo en la definición. No, obviamente aquí no hablo de cómo se definen según la UNESCO según, o según la OMS, hablo de cómo la estamos entendiendo nosotros para que esa definición, ese concepto, pues obvio que ahí va nuestro objetivo de lo que queremos lograr a nivel de nuestra práctica haciendo medios de comunicación, ¿no? haciendo comunicación comunitaria. Así que, pues, eso va a ser para que, para que ya no, no abarquemos más tiempo. Entonces, quiero saber, eh, ¿todos tienen posibilidad ahorita de estar 20 minutos para trabajar y definir, eh, solo contar quiénes son, cómo se llama su colectivo, a qué se dedican y qué tema quieren trabajar? ¿Sí? Tona, ¿cómo ves? No, por a, a mí me parece bien. Este, yo... Lulu, Don Bonifacio, ¿Eh? Sí. Adelante, eh, pues. Muy bien, ¿quién es? Yamuritz. Ahí está. Yamuritz, ¿quién y es? Yamuritz. Sí. Hola. Hola. Ah, bueno, no sé si nos conocemos, pero eh, así sería la dinámica, ¿está bien? Todos sí, pueden. Sí. Bueno, miren, entonces son las 5:45. ¿Qué les parece? ¿Creen 15 o 20 minutos que puedan... Brevemente, este, pues eso, ya decir, pues quiénes son, eh, cómo se llama su colectivo, y a qué se dedica su colectivo y qué tema, qué tema desde lo que están haciendo quieren, les gustaría trabajar y obviamente qué comunidad, ¿no? Qué lugar, ¿sí? Ahorita mientras me voy a ir escribiendo. ¿Cómo? Yo propongo poner 15, yo propongo poner 15 minutos y vamos sondeando. Si necesitan más tiempo, pues damos más tiempo. Muy bien, sí, sí. Pero sería sí, ahorita ya sí, sí. directamente o en 15 minutos, ya no entendí. En 15 minutos, porfa, porque si no, este, eh, necesitamos hacer el ejercicio y tenerlo, ¿no? Y, y eso, cada uno eh, el, con su ser, <risa> eh, de eso, esto que digo. Entonces, en 15 minutos, que es algo muy sencillo, solo es para ya tener los temas, para saber que esto ¿no? Empezarnos ya a... Ahí a meter en, en, en nosotros. Entonces, en 15 minutos, a las 6, 6 y Liliana. 4. Eh. ¿Eh? Liliana, soy sí. Bonnie. ¿Sí me Hola, escuchan? Bonnie. Es? Sí, este, sí. Quería comentar antes. Nosotros nos sentamos 6, solo que los chicos ahorita los dejaron la radio en otro taller igual, sobre instalación de un servidor para la intranet no sé si pueden entrar todavía porque ya es tarde pero hemos estado proponiendo trabajar como somos la misma radio trabajar los siete juntos a ver qué, qué te parece se nos está muy loco por cada video hacer una, un pequeñito un programa radiofónico entre los siete no sé 25 30 minutos y, por ejemplo, en el primero, hablar un poco de lo que es la modernidad, el capitalismo y el colonialismo. Y así seguirnos con los demás vídeos. Estamos atrasadísimos, claro, porque ya ingresamos tarde y no hemos podido estar todos. Pero hasta hace rato llevamos en el tercer vídeo todos terminado. Entonces, la propuesta sería mía, antes de escribirla, si aceptarían que los siete entregáramos juntos el mismo trabajo, claro, cada quien con sus apuntes que vaya haciendo dentro de cada video. Eso, no sé si se puede aceptar con un mini programa de radio. Claro, eh, sí, yo tengo una pregunta. estos de compañeros, por supuesto, o sea, de entrada sí, sí es la idea, ¿no? Que, que trabajen en equipo y, y ver las formas, ¿no? A nivel, sobre todo la, cuando la virtualidad nos toque cómo hacerlo, pero pero sí en su, en su lugar, por supuesto, no la idea es esa, que, que trabajen pues, con, su, con su proyecto, con su colectivo. Eh, mi duda es, mm, es, estos siete compañeros que dice están en la misma zona, en la misma comunidad, están en diferente comunidad. Somos de diferentes comunidades, distantes, no sé, algunos 40 kilómetros de recorrido de carretera pero todos coincidimos, ah, todos coincidimos en la radio ah, todos coincidimos en la radio en algún momento nos encontramos en ciertos días de la semana todos juntos ah muy bien no pues está muy bien aquí solo una precisión en relación a a, a que está muy bien eh, que ya definan su producto de en la que van a como a plasmar un poco los resultados del trabajo Solo que eh, la invitación antes de, de hablar de colonialidad y, eh, y capitalismo y estos es, es hacer estos ejercicios. El taller que estamos aquí ahora nos va a llevar a hacer ejercicios, por ejemplo, si cada, cada persona de los siete que dice que son van a poder trabajar un poco en su comunidad, que eso va a ser muy rico porque cada uno conoce su comunidad y ya tiene un conocimiento a lo mejor cada persona va a poder trabajar en algún momento con gente de su comunidad y si no, entre ustedes siete van a poder hacer estos ejercicios que se van a llevar a cabo para, para profundizar sobre todo en, en conocernos, en conocerse, en conocer tanto como sus problemas como sus posibilidades. Entonces, si bien claro que puede ser eh, los videos, ¿no? como esto que dice, tenemos que plasmar la propuesta de la gente, ¿no? La problematización de la gente y la propuesta desde la gente para, para hacer frente o para esta decolonialidad que queremos de, de las problemáticas que estamos viviendo. ¿Sí me expliqué, don Bonifacio? Mm, creo que sí, creo que sí lo entendí. Sí, Pero, o sea... Sí, hemos uh -huh. trabajado con personas de las comunidades, de las minas cooperativas locales. Entonces, para contactar a personas sin problema. Ya nada más bien como que nos escriban qué es lo que hay que hacer en ese proceso, como de detectar la problemática, si es sobre esto, sobre modernidad, capitalismo y otros conceptos. Y sin duda lo podríamos hacer. A veces no muy, extensos, muy densos pero sí. Algo podemos hacer sí. en esa comunidad. Sí, exacto, son ejercicios. De hecho, le digo que si cada uno no pudiera estar trabajando con la comunidad, pueden ser entre ustedes, entre ustedes que se junten y hagan los ejercicios para que de ahí eh, puedan construir el, el producto final, digamos, ¿no? Con eh, estos videos que ustedes van a tener un objetivo de hacer estos videos, ¿no? Van a tener un objetivo de de, en la comunidad de, de compartirlos. Entonces, eh, este camino de aquí a que lleguemos va a, a, vamos a estar construyendo o, o documentado todo lo que tengamos como comunidad, por ejemplo, qué comunidades son, eh, cómo viven el territorio, qué problemáticas son y vivimos, y cómo estas se relacionan con estos temas que usted menciona, ¿no? Y que han estado viendo en los otros módulos, con la modernidad, con el desarrollo, con. Entonces, sí, no se preocupe, cada, cada día, cada actividad va a llevar, ¿no? Como una, una explicaciones, pero sí es muy importante esto que dice, ¿no? Y sí, por supuesto, los siete. Ahora lo que nada más vamos a hacer, y en su caso va a ser, es eh, contarnos en el ejercicio ahorita en estos 15 minutos, cómo se llama su colectivo, qué trabajo hacen, cuántas comunidades quizá lo integran, ¿no? Y dónde quieren realizar ese trabajo, es decir, si son siete, pero hacia dónde van a, a, a, a llevar estos videos, ¿no? Si solo a nivel Quetzalan, bueno, no, no recuerdo dónde estabas, en Quetzalan o en Jonutla, sí, y... Huitzala. Ah, muy bien. Uh -huh. Y supongo que, que es para que los jóvenes o las personas pues lleven lleven estas reflexiones a sus comunidades, estos videos que quieren hacer, ¿no? Claro. ¿Sí? Ah, bueno, pues eso. Entonces así, exacto, así vamos a hacer ahorita. Vamos a, a, a escribir para ahorita compartir y contar eh, nuestro nombre del colectivo, obviamente de su nombre, qué hacen, a qué se dedican, ¿no? ¿Qué hacen como colectivo? Y en concreto, ¿qué, esto que, que les gustaría hacer y desarrollar, ¿no? Como parte de, esta, pues de este taller artesanal, <ríe> de este taller, ¿no? De, de, de metodología. Entonces, bueno, pues corren 15 minutitos y ahorita ya les llamamos. O ahí levantan la manita cuando ya hayan terminado. Estoy y... escribiendo en el chat, este, Ileana, las preguntas para que las tengan ahí mirándolas. Ah, bien, a ver, si tienen lo... si ahí en, la, en el chat, ahí puse cómo se llama, bueno, me faltó una O. ¿Cómo se llama su colectivo? ¿Qué es lo que hacen? ¿A qué se dedican? ¿Qué nos gustaría desarrollar en este taller? O sea, el tema, ¿no? En específico. Uh -huh. Sí, Lulu, y tú también por ahí, por tus dudas que, que tenías así para, de una vez. Está, está bien lo que escribí, si este, ¿sí lo ven todas y todos, lo que puse en el chat, y digo para que vayan viendo, y, e igual si alguien ya tiene esas preguntas, pues igual ya las pueden compartir. No, no se me pasó alguna este, pregunta, Ileana. <risa> es que no la encuentro, ah, déjame ver. Salir en, el, en el chat, chatear, Ajá, es que quería es que como, ponerlo en la pantalla, pero no como lo encuentro cómo pero. Como tengo, como, ah, ya, ya, es que tenía pantalla compartida y no. ¿Hay alguna sí, que pregunta te... que me haya faltado? Ah, ok, el tema, no, el lugar, decir el lugar donde están ya lo anotó y, y, y el y el lugar si fuera el caso de dónde quieren realizar su ejercicio <risa> Ahí está en el chat eh, todas las preguntas para que las vayan viendo. Aquí quienes hacen equipo, pues es Sofía y Rafa. Y ya sí. cada quien ahí en el momento en que tenga ya esas preguntas, pues nos dice y ya las, las pueden compartir. Ah, y las vamos a compartir ahorita así en, en contado también pero no se preocupen ahorita cada una ya los miren ya vamos a empezar para que justo compartamos y no nos estemos haciendo marañas solitas entonces vamos a compartir como los tengo acá como yo los veo en don boni cómo va porque usted está el primer está es el primero en mi lista no sé cómo vaya por ahí, pero si no está Itzi. Itzi, ¿estás lista? Sí. Bueno, así lista están. Bueno. Pero... Si pueden cuando les toque hablar este encender su cámara, si es posible, estaré mejor. Sí. Si no se les va la señal. Sí. Bueno, a ver si no se me traba. Este a ver. Ahí puedes volver a proyectar las preguntas sí. para comentar por orden. Gracias. Ah, mm. Bueno, yo me llamo Itzel, me dice Nitsi, y bueno, actualmente estoy colaborando en la Asociación Redes por la Diversidad Equidad y Sustentabilidad. Eh, y también me gusta de pronto tejerme con, con amigas y compañeras y conspirar en otras cosas, aunque no conformemos como un colectivo como tal. Y bueno, yo ahora me encuentro en, viviendo en Pátzcuaro Michoacán. Y soy de Jalisco, de la Barca Jalisco, es un municipio chiquito que está colindando con el estado de Michoacán, pero... Pues luego me vine a estudiar a Morelia, Michoacán, y, y como que ché raíz por acá, y además mis abuelas eran de Michoacán, entonces, pues yo me siento Michoacán. <risa> y, pero bueno, de, de parte de la asociación, pues hay varias personas, eh, bueno, tengo una compañera en Morelia, hay dos compañeras en Oaxaca, en la Ciudad de México, en Puebla, en... Y, y bueno, pues como que sí estamos medios dispersos. Eh, y bueno, la, la asociación se dedica a acompañar procesos de comunicación comunitaria. Eh, ahí por ahí también trabajamos con Don Boni. <ríe> Saludos, Don Boni. Y. Mm, y, pues, como justo ahorita estoy yo aquí, y otras compañeras no se pudieron conectar, pues no sé como qué tema vamos a abordar, este, y tampoco sé desde, el, pero, pues sí, o también podría... Pues sí, voy a preguntarles porque también no sé cómo estén mis compañeras eh, de condiciones y posibilidad. Eh, pero bueno, esas las últimas pues quedarían pendientes de responder. Muy bien, y sí, gracias. Mira, eh, eh, no sé si ya habías estado en el taller participando. ¿Habías estado? Me metí a una reunión hace como unas semanas, pero justo como también estamos en, en estábamos teniendo un taller los jueves en las tardes, pues no, se cruzaba con esto y no, no me había podido conectar más. Bien. Mira, porque, bueno, eh, pues si sabes, hay más, había o hay más, más contenidos ¿no? dentro de este seminario. El, el tema aquí en el taller es muy importante para ahora que lo platiques porque, eh, para tener, para que definan un poco, ¿no? Por eso, eh, no sé si llegaste desde el principio, pero va a estar grabado para que le eches un ojo a lo que propuse, ¿no? Como metodología, a los talleres pasados, pero sobre todo es muy importante que sí definan... Eh, qué quieren un poco de participar en el espacio, ¿no? Eh, las actividades a partir de ahora van a ir mucho en el sentido, pues, de abonar a su trabajo, ¿no? Lo que hagan en temas de comunicación comunitaria, todo trabajo, cualquier tema que sea, insisto, otros como alimentación, soberanía, todos debemos partir, si realmente queremos esa, ¿no? Como en esa transformación social, aportar, hacer un trabajo como el que vamos a proponer acá, ¿no? ¿Cómo conocemos las realidades sociales en la comunidad donde queremos hacer nuestro trabajo de comunicación o de acción política o de ustedes como, como sea su trabajo social ¿no? o su práctica? Entonces es muy importante que entre ustedes hay la complejidad es que todas las que forman el colectivo están, están separadas, no están en la misma región, en la misma comunidad y eso pues a ustedes les va a implicar un poco de tiempo, entonces pueden ir eso comentando entre ustedes, ¿no? O si, a lo mejor tú eres la que estás interesada y, y, un, y, el, y tú eliges participar en relación obviamente a un trabajo tema que ustedes como colectivo van haciendo. O si quieren participar todas, les implicaría tener reuniones, este, a, además de esto, de esta y de las actividades. Entonces, sí es muy importante ¿no? que, que definan para que puedan llevar a cabo pues lo mejor posible los ejercicios y sobre todo que les aporte a ustedes no a, a ir construyendo este ejercicio que va a ser para ustedes para su trabajo entonces esa sería y si sí, la, la, la tarea para ti la actividad para que porque ya a partir miren del otro ejercicio y un poco nos hemos estado tardando bueno primero también por por mi accidente pero ya tenemos que empezar como en la práctica no a hacer los ejercicios y esto quiere decir que ya tenemos ubicado pues qué tema qué y, y qué lugar y con qué gente si entre nosotras si es en algún lugar que estás o en tu comunidad pero vamos es, es, es no es otra cosa que lo que ustedes ya vienen haciendo no solo tienen que definir eh, exactamente quién va a participar cómo en dónde y qué tema no sale de todos modos, esto lo vamos a subir a la plataforma para que lo tengan de recuerdo de aquí a la siguiente sesión, porque esa va a ser para algunos como, como tú, la actividad a, a ir definiendo, porque hay otros compañeros que vas a escuchar que ya tienen como ubicado ¿no? su tema, su lugar, para que escuches y veas por dónde. Muchas gracias, sí. sí. Eh, sigue Don Bonifacio o Leonardo. ¿Alguien de ustedes cómo va para que comparta? Ya Lulu, Sofía y Julia. Bueno, yo estoy tratando de subir unas diapositivas que indican, creo que ya está ahí en el grupo, no sé si lo pueden checar. El grupo del séptimo seminario mesoamericano. En el WhatsApp? Ajá, en el bar. Ah, Ajá. Y acá se ven. un documento. Sí. Eh, son 11 diapositivas. ¿Lo podrías este, okay. poner en pantalla? Sí. Por favor. Sí, sí. Ahí va. Está descargando. Uh -huh. Y ahorita ya lo... Está tardando un poquito en descargar, pero ahí va. Sí, a mí me costó también mucho acá. Ah. Es donde contestaba. Ah, bien, ahorita que abra, no sé si es el archivo, si es mi cel, si es que está lloviendo. Acá acá lo tengo. ¿Ya, ¿Ya lo tienes tú, a ver? Me sigue... ah, muy bien. Listo, sí. don. Paso. Bueno, este... A ver, me Sí, somos la Unión de Cooperativas TASEPAN. Puedes pasar a la siguiente, porfa. y esta está la ubicación. En el estado de Puebla. Eh, actualmente estamos en... 34 municipios, 5 de Veracruz y 29 de Puebla. El siguiente. Eh, pues nos ubicamos en la zona oriental del estado de Puebla y también la norte actualmente. Somos hablantes de la lengua náhuatl y la lengua tetonacú además de, de español también. Y eh, se conforma la unión de cooperativas que sepan, por 432 cooperativas actuales, locales actualmente. Eh, son 42,351 socios y tenemos una, pues casi el 80% de indígenas, como se nos describe, y... Afortunadamente, en las cooperativas locales la mayoría son mujeres, son un 64%. La que siguen, por favor. Y esta es nuestra razón de ser, pues mejorar la vida de los del pueblo Mazehua, de sus familias, eh, mujeres, jóvenes, niños, niñas, a través del trabajo organizado, formándonos siempre no tuvimos oportunidad de, de formarnos en la escuela formal, pero en la sepan siempre estamos buscando cómo formarnos en microfinanzas, en producción orgánica, en la salud, este, en la misma educación, en cómo hacer sus productos, de los productos que tenemos aquí, cultivamos y buscamos pues construir esta, pues, un, una vida sana, una vida... Saludable, que no solamente se extiende en años, sino que también se puede ser feliz. Y en eso implica principalmente la salud, promoviendo la sana alimentación, además de, de la identidad y de la vida de los pueblos originarios. El siguiente. Tenemos algunos objetivos estratégicos pues eh, lograr que todos nosotros los que formamos parte de estas cooperativas locales podamos nosotros mismos cultivar lo que consumimos y eh, tener excedentes incluso y consumir de manera eh, cultivar, eh, sembrar y cultivar de manera sana para que lo, lo, lo que obtengamos sea también sano y no nos perjudique. Pues, fortalecer las áreas de la unión para lograr ser autosuficientes, las cooperativas y dar oportunidad a las familias para que puedan seguir aprendiendo. Es cierto, a veces se nos dice que los indígenas somos ignorantes, eh, no sabemos. Alguna vez se nos ha calificado así, pero eh, nosotros eh, a la inversa creemos que sabemos mucho desde tal vez no del pensamiento científico, pero de lo empírico traemos mucho conocimiento para sobrevivir en este territorio, y en eso consiste aplicar estrategias también para que eso, no se pierdan esas capacidades individuales y colectivas. El siguiente, por favor. Y bueno, pues como somos eh, más igualmente y nuestra cultura tiene mucha cosmovisión, eh, identitaria, lingüística, entre ellos la, la danza misma. Eh, no queremos perder esa forma de vida que tenemos y seguimos inculcando a las niñas y los niños a través de una escuela que tiene preescolar, primaria y secundaria, eh, eh, incluso donde ponemos también ciertos horarios para educación cooperativa. Y pues también creamos los espacios que permitan esa... Eh, lograr el, que el género pues eh, no se vea en que si es hombre o mujer sino que somos tal vez diferentes de manera física pero somos iguales siempre en, en los derechos en el respeto en principios y valores la siguiente y el, el, este sexto objetivo ha cambiado un poco, hasta el 2012 era un poco más trabajar sobre el territorio. Cuando nos dimos cuenta de las amenazas que implican los proyectos este, energéticos, eh, eh, minerales o hídricos, pues de, decidimos hacer nuestras asambleas de defensa del territorio a partir del 2014, dándonos cuenta cuánto, estaba invadido el territorio en concesiones, que hasta ese entonces lo desconocíamos. Entonces, este, aunque dice defender nuestro territorio de la amenaza, eh, nosotros actualmente decimos que trabajamos en desarrollar planes de vida, planes de construcción de vida dentro del territorio Masehual, porque eso fortalece el territorio y eso implica también que a la medida que lo fortalezcamos con proyectos de vida, podamos eh, limitar que entren los proyectos de muerte. La siguiente. Por favor. La siguiente. Y este es nuestro organigrama. Somos nueve cooperativas. Eh, hay tres asociaciones civiles. Creo que no se ve muy bien, pero al centro está Tosepan y Maxton, que es el medio de comunicación. Es una radio indígena comunitaria que transmite... Eh, eh, en lengua náhuatl, eh, un poco en Totonacú, no hemos avanzado mucho y que fundamentalmente busca fortalecer la vida de los pueblos originarios, eh, su, de, su lengua, su identidad, sus derechos, pero también lo que hacen las cooperativas de la Unión y también lo que hacen las 432 cooperativas locales en sus pueblos. Esa es nuestra misión como medio de comunicación, de estas nueve cooperativas actualmente, que la Tosepantitatamise, que es la que nació en 1977 y que se dedica a la producción orgánica de miel y eh, productos, igual y como plantas. Cooperativa Tosepansiwam, una cooperativa de mujeres que en su momento trabajó proyectos productivos, la Cooperativa de Ahorro y Crédito o Préstamo Tosepantomi, donde se promueve el ahorro, también se ejerce el crédito. Seguro de vida, becas para estudiantes a través de grupos solidarios, diversos productos con el interés más bajo, porque también luchamos mucho contra los saquepistas, por eso se estableció esta cooperativa eh, micro, microfinanciera. La cooperativa Tostepan Chanchiva, que busca eh, dar los, los materiales a los que construyen sus casas, sus viviendas y a través de un precio justo. La cooperativa Macehual en Chicagualis, que acopia café, pimienta, miel, transforma y vende, incluso exporta. La cooperativa Tosepan Cali, que pues da servicios de alimentación, de turismo, hospedaje. La cooperativa Tosepan Patti, servicios de salud integral, donde el objetivo no es curarnos, sino cuidarnos para no enfermarnos. La cooperativa Tosepan... Que son productores de, de bambú, muebles, artesanías, este, hasta construcción de vivienda. Y la cooperativa Tosepan, producción de miel de abeja melipona, de la cual hemos descubierto pues, que tiene muchas. Hombre, eh, eh, la me la palabra. Pero bueno, eh, el centro de formación Carpeche Pitaniloyan, que es como la Universidad de Roma igualme la Asociación Civil Llega que se dedica a la asistencia técnica, asesoría, la Fundación Tosepan para buscar recursos para salud, para educación y otras actividades de la cooperativa, y la Radio Tosepan y MacFon. La siguiente, por favor. Sí. Hemos eh, trabajado desde el 2016 eh, para que en el 2017 hiciéramos un plan de vida. Eh, como ya vivimos 40 años, bueno, organizados, eh, estamos proponiendo vivir los siguientes 40 años. Por eso hicimos una serie de asambleas, de talleres, de, de diagnóstico, de preguntarnos quiénes somos, qué estamos haciendo y qué queremos hacer mañana. Y salieron todos estos ejes, identidad indígena y campesina, procesos educativos e identitarios, pueblo y gobernanza, algo de los partidos políticos que ya hablaba mi hace rato, derechos culturales y territoriales, el igual, y Mestizo, procesos productivos bioculturales, economía social y solidaria, soberanía y seguridad alimentaria, eh, autonomía energética, hogar eh, en armonía por esta inseguridad que, que sufrimos mucho, hay que trabajar mucho en este Centro que es, eh, si, el, si el lugar está en armonía, si la familia está en armonía, el barrio estará en armonía, eh, la comunidad estará en armonía, obviamente el territorio estará en armonía, habrá paz. Procesos de gobernanza y vida comunitaria son lo que soñamos que podamos a lograr a través del agro, a de largo de la vida buena o del buen vivir y para eso que tenemos ahí los, eh, los, los principios ¿no? de la autonomía. La pertenencia, el técnico, el trabajo, el diálogo de saberes, el trabajar juntos, la espiritualidad o la forma de del Taneltocalis, Nosotros, de nuestra creencia ancestral, no la religión colonizadora que muchos ya nos ha premiado, el paucautalis, el, el vernos bien, la transparencia, la generosidad, el mahuísio, el, el querernos, el estimarnos, el respetarnos, el Matiles, la confianza, el. No por documentos, sino por palabra, porque sabemos que nos cumpliremos. El Yolce Willis la paz en el corazón, en el alma, en la vida. El Yolcual, el corazón sano, el corazón bueno, el corazón generoso. La identidad, la humildad, la equidad, la organización. El palis la, la, la vida comunitaria y el tamapatalis también que implica el intercambio de productos. Cuando no hace falta el dinero o no lo tenemos, no, no nos ahogamos en no tener dinero, sino podemos hacer el tema patalis, que es el intercambio, igual como el tema quepales nos ayudamos un día uno, otros otros, y así. Eh, y en este árbol, pues eh, también está la autonomía tecnológica que estamos buscando principalmente, porque aquí trabajamos de eh, proyectos como con ITSI, sobre software sobre internet con otros compañeros como eh, de redes, como de TIC, la telefonía celular comunitaria que estamos desarrollando en la comunidad cercana a Coetzalán, del municipio de Coetzalán y la intranet y, y aparte, no solo hacemos radio, entonces, buscamos otras formas de comunicación. El siguiente, por favor. Y bueno, así es como nos queremos ver en el futuro. Eh, que queremos alcanzar la, la vida buena. Álvaro Aguilar Ayón, quien falleció el 7 de septiembre pasado aquí en Tosepan, que fue nuestro asesor general, que vino a ser 40 años aquí, siempre habló de la utopía, la máxima utopía que tenemos que tener, los, los más iguales se pueden lograr si estamos organizados. Si no nos podemos organizar, tal vez no podamos llegar a esa utopía que nos hemos eh, cifrado en el alma de lograrla esto como en quiénes somos y más o menos que estamos haciendo, porque explicar 40 años es muchísimo. Eh, solo quisiera agregar que nos gustaría eh, trabajar en, muy probablemente el tema de, de poder y Estado, poder, Estado y poder hegemónico. Eh, parece ser que ese podría ser nuestro eje de los siete chicos. Y pues ya de paso ir tocando ahí lo que es la modernidad, el capitalismo, el colonialismo. No sé si contesté a todas las preguntas y perdón por el tiempo que me hice. Muchas gracias. Qué bueno, ya venía usted bien preparado. No sé, todo una... No, para nada, todo fue improvisado. Sí. Pues, es que, que justo la verdad conocer el trabajo que hace, que bueno, ya lo conozco de otros espacios. Y, y bueno, ya, ya obvio que es una súper, súper organización de las pocas que... Pues que, que tenemos en México, ¿no? Bueno, eh, no, no son pocas, pero digamos, ahí sí de las más antiguas también en términos de cooperativas. Entonces, bueno, muchas gracias. Yo creo que ahí eh, lo, que, lo que podría abonar un poco este espacio es justo, pues, eh, no sé, por ahí vi que tienen su plan a, a 2057, algo así, ¿no? <ríe> que están empezando a plantearse en esto, en este transitar de, de sus años de experiencia, pues como ven, cada vez cosas, pues, cosas nuevas, de acuerdo a las necesidades, ¿no? Sobre todo de la gente, del contexto, de cómo va esta, pues como dice ¿no? Este sistema también avanzando en su voracidad, pues también tenemos que ir planteando las estrategias, ¿no? De, de vida, no solo de resistencia, de lucha, sino de vida, como veo, y que realmente el tema cooperativo comunitario pues es la vía aquí y en muchos lugares del mundo lo ha sido y lo está haciendo. Entonces, eh, creo que ahí lo que faltaría definir, trabajar de aquí a, a estas semanas con sus compañeros siete, es en qué parte quizá de este, todo este trabajo y plan de hacia 2057. Y claro, obvio que, bueno... Eh, eh, Contemplando que está, está recién planteado, ¿no? no que vamos a llegar ¿no? hasta allá, pero en una parte no que ustedes vean que, como dice, me parece muy bueno que tenga este tema, ¿no? Poder, Estado y poder hegemónico y cómo entonces la tarea del ejercicio con sus compañeros va a ser estar haciendo los ejercicios para después plasmar en, en, en los medios que usted quiera, como dice un video, toda esta reflexión, ¿no? porque creo que además, desde la experiencia, ustedes, eh, eh, ustedes como proceso organizativo pueden abonar muchísimo, no solo a su propia experiencia, sino a otras, porque creo que tienen mucho sobre estos temas, pero sobre todo de cómo trabajar en relación a, a este modelo de opresión que finalmente es este poder, este Estado y este poder hegemónico, ¿no? Entonces, bueno, la, la propuesta sería que ustedes definiera con sus compañeros algo que les permita en sus tiempos, eh, no, yo sé que no se puede abarcar este, todas las comunidades, ¿no? ni los 24 municipios, ni las 30 o 34 municipios que trabajan ni nada de eso porque es mucho tema. Es un ejercicio que ustedes en sus posibilidades de tiempo y de espacio puedan definir en una comunidad quizá o en las siete de estos compañeros o en un trabajo en común colectivo que hagan a nivel de organización. Y que les permita entre todos hacer los, ejer los ejercicios para ir construyendo estos videos con estos temas, con estos temas que toca usted, que quiere tocar y que supongo, y va a ser la tarea, eh, tener como toda esta construcción del pensamiento desde la gente, ¿no? Para saber exactamente qué es lo que queremos decir desde estos conceptos, desde esta, este análisis teórico, ¿no? Que tenemos como Estado, como poder, ¿cómo le vamos a dar eh, desde la base, desde la comunidad, desde la práctica? también ese conocimiento, porque esto es un aspecto muy importante, lo oí mencionar mucho el tema de bueno la escuela, de los que saben allá o nosotros, y es justo esta metodología, es precisamente los que han propuesto estas metodologías, es para, para eh, recuperar en el sentido, no porque esté perdido, sino porque ahí está, y tenemos que conocerlo colectivamente, analizar nuestras problemáticas en colectivo, para realmente poder planear soluciones y estrategias que, que vayan más allá, como, como usted está planteando, ¿no? A 50 años, a 20, y no solo al inmediato, a lo inmediato, así. Entonces, bueno, don Bonifacio, muchas gracias. Y, y sería esa un poco la, la tarea ahora, ¿no? Que platicara con sus compañeros y definiera eh, este tema. Muy bien. este lo... Podríamos platicar los lunes, que tenemos reunión. Si me puedes hacer un poco más cuadradito aquí en la tarea. Creo que ya la comprendí, pero cualquier cosa ahí te estaremos preguntando. Y bueno, ya te paso saludos a Itzi. Perdón, hace rato no te contesté porque estaba yo ocupado en hacer aquí mi tarea. Gracias, Itzi, por estar también en este grupo. Y sin duda ustedes también mucho, mucho que, que poder enseñarnos aquí en este grupo, en este diplomado. Gracias. Gracias, Bonifacio. Bueno, Leonardo. Hola, yo agradecería que me comparta nuevamente las preguntas para intentar irlas respondiendo en, en el camino. ¿no? <ríe> Aunque tengo algunas ya adelantadas. Ahí está. Ok, yo no sé si voy a andar un poco perdido porque en el último taller me perdí por alguna situa una situación eh, eh, bastante familiar, ¿no? pero vamos a intentar... Eh, responder eh, entiendo que esto es al colectivo que pertenezco, ¿a? donde estoy ahora así es ok eh, bueno, el este colectivo este, se llama Radio Progreso y equipo de reflexión, investigación y comunicación Eric de la compañía de Jesús eh, son dos instituciones que eh, tienen bastante historia de lucha, de acompañamiento a las comunidades empobrecidas y a los sectores vulnerables dentro de Honduras. Radio Progreso es una radioemisora eh, de los jesuitas de la Iglesia Católica. Sin embargo, al eh, ser una radioemisora de la Iglesia Católica, no significa de que somos una radioemisora devocional, ¿no? ni que pasamos las 24 horas del día rezando. Eh, definitivamente, Quizás solo tenemos un programa eh, religioso como tal, pero es eh, eh, desde la religión alternativa, ¿no? desde de la que acompaña, desde la que denuncia, eh, todas las injusticias que se están haciendo. Y eh, nuestra programación en la radio está dirigida a eso, a, a denunciar, a acompañar las luchas de la ciudadanía, eh, a denunciar las injusticias, a denunciar todos los abusos eh, que se cometen desde el poder contra las comunidades empobrecidas eso por un lado la radio pero también eh, Radio Progreso está por decirlo así este en una relación muy cercana eh, para hacerlo en un sentido figurado como una especie de, de, de, de matrimonio no con el equipo de reflexión investigación y comunicación Eric que también pertenece a la Compañía de Jesús a los sacerdotes jesuitas este es un centro de investigación. Desde, ese, desde este centro de investigación, nosotros hacemos eso, ¿no? Precisamente eh, dar eh, investigación eh, sobre la realidad hondureña, la realidad centroamericana, y este eh, hacemos un análisis, eh, o sea, desde de análisis eh, eh, con académicos eh, del país, pero también análisis con eh, las comunidades que son las que conocen eh, sus problemáticas. Entonces, al, al final de cuentas, eso es eh, Radio Progreso y el Eric, ¿no? Es un, una radioemisora alternativa eh, al servicio de los más empobrecidos que eh, eh, se matrimonió también con un eh, centro de investigación que eh, busca eh, dar elementos a la población hondureña de esa otra realidad que no se informa desde los medios eh, tradicionales que son controlados por esa oligarquía que es la que nos ha tenido eh, sumidos en la miseria durante varios eh, siglos en Honduras. Eh, lugar donde se encuentran, nos encontramos en el Progreso Lloro, esta es la zona norte de Honduras. Eh, desde la radio tenemos cobertura, en, eh, aproximada, cobertura total en 13 de los 18 departamentos, cobertura parcial en aproximadamente unos eh, 16 departamentos de los 18 que tiene Honduras con la radio. El eh, centro de investigación sí tiene un, un alcance más eh, nacional, ¿no? Eh, nos dedicamos a eso, a, a acompañar a la ciudadanía. Eh, esta otra pregunta, la cuatro, si no la terminé de, de comprender, eh, compañera. Sí, perdón. Eh, bueno, es que, bueno, no sé si has, si has estado en, otros, en las otras sesiones, ¿verdad? Ah, bueno, es porque, bueno, en el taller la idea es como, como mencionaba al principio y ahí va a quedar grabado para que le eches otro ojito, pues la idea es justamente, es un taller, ¿no? Es un taller de cómo construir, eh, bueno, cómo abordar metodologías que nos permitan construir el conocimiento desde nuestras comunidades. Ustedes, con lo que platicas en este espacio de análisis que hace con las comunidades, creo que, bueno, han de saber un poco, un poco justo de esto. Y pues ahí es donde podría abonar, ¿no? bueno, no solo ahí, sino a todo, a todo su trabajo, pero me refiero a que esta es la intención de este espacio, ¿no? Como, cómo hacer esa investigación eh, eh, o procesos este, comunitarios que nos permitan realmente construir un conocimiento desde las comunidades, nuestras realidades que vivimos y las problemáticas que tenemos, así como las propuestas que queremos. Oh, oh, oh. Entonces, en ese sentido... Oh, oh. Sí. Sí, no, no, no, no, te termine, compañera. Ah, que en ese sentido, al participar ustedes o, o tú como, digamos, parte de esta, de esta Radio Progreso, que es el espacio aquí, que con poca pues, eh, ojo de agua se entiende que están haciendo esta práctica que ya nos escribiste. Y que, bueno, la idea es que elijan como un tema que ustedes estén trabajando, que tengan por trabajar, que les pueda abonar en alguna área de estas áreas que mencionan como para desarrollar los ejercicios que vamos a hacer. Vamos a hacer pues ejercicios en, eh, enfocados a poder tener una reflexión de, de estos temas que, que nos enmarcan en el taller, que es pues la liberación, la liberación de presiones este, la descolonización, o como le estamos llamando y estamos aquí analizando dentro de los módulos teóricos. Entonces, sí, sí. Es, que usted, ajá, es que usted defina con su colectivo, o, o eh, si usted va a participar solamente y va a llevar un trabajo eh, allá para la organización, o va a trabajar ahí con algunos que puedan estar haciendo los ejercicios, yo, yo lo que me propondría y ya lo había pensado anteriormente, ahora que recuerdo, es trabajar con una comunidad eh, que me queda bastante cerca de, de mi zona de, de trabajo y donde vivo. Bueno, sí. donde estoy trabajando ahora, estoy trabajando. Este, es una comunidad garífuna. Los garífunas son comunidades negras que se encuentran en la zona litoral atlántica de Honduras. Y allí también tenemos mucho trabajo de, de incidencia y de acompañamiento. Yo creo que ponerlo en práctica en estas comunidades es fenomenal, es perfecto. Ah, muy bien. Sí, pues esa, esa sería la idea que definiera, ¿no? Como el tema, o sea, sí con esa comunidad, pero qué tema y porque al final de estos ejercicios se va a realizar un proyecto o un, un proyecto un, un producto de comunicación comunitaria que usted pueda, o sea, que le sea como herramienta, ¿me entiende? O sea, que a todos les sirva como herramienta para abordar este, este tema que se analice o se problematice, ¿no? Eh, tu... ¿Sí? ¿Está, ¿Está más o menos claro? Por, por supuesto, sí, sin duda, sin lugar a dudas. Porque es muy importante ya tenerlo definido porque las siguientes actividades pues ya vamos a ir como... Parte por parte, paso por paso. Y... Hola, hola. ¿Hay, ¿Hay alguien por ahí? Sí. ¿Hola? Todos, acá estamos. Sí. ¿Ya se acabó? Rafa, sí te <risa> escuchamos. Bueno, bueno. No. <risa> no sé, ¿ustedes escuchan a Rafa o solo yo? ¿Iliana? Sí. ¿Escuchas? Sí, te, yo, yo escucho. No sé, Tona, ¿sí escuchas? Sí, sí, sí. Acá, acá escucho, acá escucho. Bueno, estábamos con Leonardo, entonces así quedamos, ¿va? Leonardo, para también es muy importante eso definir, ¿no? Como la constancia para poder ir desarrollando pues, las actividades y el objetivo. Listo, listo. Gracias. Eh, a ver, tenemos un problema de tiempo. La morita oh. también tenía levantada desde hace rato la mano. Sí, sí, sí. Eh... Solo que como el tiempo también nos, nos quería por eso hacer como una pausita para reflexionar sobre el tiempo. Porque efectivamente, o sea, digo, ha estado muy rico, qué bueno, ¿no? Yo, yo me refería un poco más a la mejor, eh, esto hacerlo más de tarea, pero ha estado muy bien compartir y conocerlos entre todos, escucharnos y saber qué hacemos, pero se nos está yendo el tiempo. Entonces, pues, no sé si intentamos ser más breves, pero lo cual no... Pues no me gustaría limitar porque pues está muy, muy rico también que compartan aquí en general, ¿no? De lo que hacen como colectivo, como organización. Entonces, pues no sé qué opinan. Y si seguimos y, y solo faltaría Yamurit que levantó la mano. Después seguiría Rafa que la acaba de levantar. <risa> y bueno, eh, ¿está Luis o no solo es su, su micrófono? Entonces sería eh, así, y Tona, bueno, Lulú, si quieren comentar algo, o también en el camino de, de la plataforma vamos viendo por el tiempo. ¿Cómo ves, Tona? Pues no sé si quiera de una vez, este, que morir, compartir. A ver. Y después, ver. Rafa. Hola. ¿Me escuchan? Hola, sí. ¿sí? Sí, claro. Hola, saludos a todas y a todos. Este, bueno, hola, mi nombre es Yamurit Gallegos. Eh, el colectivo de, en el que ahorita pues estoy representando se llama Campamento Audiovisual Itinerante Y este, bueno, me voy un poquito rápido. Eh, um, actualmente cumple 10 años de, de su creación y este colectivo, bueno, funge como eh, un equipo de seis personas que somos los que formamos parte de la asamblea del campamento audiovisual itinerante en cuanto a la toma de decisiones y, y rumbo realmente del proyecto. El proyecto es un campamento que se hacía, bueno, por esto, o sea, quiero como que partir un poco el tiempo, como a partir de lo de la pandemia y así. Hemos estado más bien este, intentando reestructurar no la forma de, de hacer el proyecto. Y bueno, se hacía tres semanas eh, eh, en verano en una comunidad diferente del de estado de Oaxaca, eh, por eso lo de itinerante. No hemos tenido como incidencia directamente en una sola comunidad, sino más bien en varias comunidades de la Sierra Norte y ahora del Valle y del Istmo de Oaxaca, ¿no? como esta zona de territorios. Les compartí por WhatsApp, si quieren como verlo más adelante, el, el video para no... porque dura como 11 minutos. Y un poco este video que hicimos eh, a nueve años, o sea, lo hicimos el año pasado, fue para replantear o, o para plantear un poco qué es el cine comunitario y cuál es la mirada y la visión que nosotros queremos ver, ¿no? Entonces, en este sentido, hay varios ejes que transversales, digamos, dentro del proyecto y uno de ellos, pues, es, eh, es la comunalidad. Eh, tomamos como ese ejemplo de, de, de las asambleas, de los tequios, de la forma de organización de las comunidades para trasladarlo al cine comunitario, ¿no? Eh, un poco en contrapeso del cine industrial. Eh, lo que intentamos nosotros es hacer cine en equipo, hacer sinergia, que todas las voces sean escuchadas, que no haya una cuestión como de autor, sino una cuestión de colectividad, que las historias que nosotros contamos pues nos representen y representen a las personas con las que convivimos, a las personas con las que pues, son nuestros héroes y heroínas de alguna manera, ¿no? Eh, pero no solo eso, sino también historias que tengan que ver como con cuidado de la tierra defensa del territorio no como ciertas violencias racismos machismos no y pues este sistema de alguna manera patriarcal no que nos pues que nos afecta a todas y a todos entonces un poco eh, es este por ahí la línea por la que va el campamento audiovisual e itinerante son talleres que se dan durante tres semanas en una comunidad, como les decía, diferente y van enfocado principalmente a niños y jóvenes, ¿no? Que no tienen nada, pues, por alguna manera, estilo de conocimiento eh, respecto al cine. Esto con el objetivo, pues, como sabemos que la mayoría de escuelas de cine y de audiovisual, y, ¿no? Este, pues son muy costosas y en este sentido, pues, nosotros. Tenemos muy poco acceso a ellas, entonces se busca dar y dotar de las herramientas necesarias para que ellos puedan realizar sus cortometrajes y, y realizar sus proyectos. Y pues bueno, básicamente como por ahí va la idea del proyecto del campamento, ¿no? Eh, ¿Qué decía? ¿Qué se dedican, no? ¿Qué nos gustaría desarrollar en este taller? Pues como les comentaba en un inicio, nosotros apenas estamos como justo en este proceso de volviendo a, a, a replantearnos cómo vamos a hacer el proyecto por esta parte también de, de que el... Eh, la idea o la esencia era una cosa de encuentro, no una cosa de cercanía entre nosotros, entre personas que pudiéramos hablar, este, pues de manera cercana, que pudiéramos abrazarnos, que pudiéramos estar juntos, compartir ¿no? esta diversidad de voces, de pensamientos, de palabras y demás. Y ahora con esta cuestión de la pandemia, pues ha sido como realmente muy difícil llevarlo a cabo. Hemos intentado eh, pues hacer uso de las ah, redes sociales sí. y de estas plataformas sí, pero hemos visto que ah, ha sido pues muy complicado ¿no? y también eh, notamos que la brecha generacional y la brecha tecnológica es pues sigue siendo muy amplia, ¿no? Nuestras, muchas de nuestras comunidades, de nuestros pueblos no tienen pues una internet, si acaso nada, ¿no? o dispositivos tampoco, aunque los tengan es como muy difícil luego el acceso, el ponerse de acuerdo, el encontrarse y demás, entonces como que estamos en ese proceso y justo por eso no nos hemos podido reunir también y no habíamos como podido, estamos ahorita recién integrándonos y, y poniéndonos al este, corriente respecto a las actividades y todo, todos estos procesos y términos que están, ustedes han estado viendo durante estos días. Y este, pues nada, o sea, se me ocurre como... Que pensemos un poco justo en el tema, que pudiéramos nosotros platicar como colectivo y, y decidir algo que, que realmente quizás sea pequeño, pero con lo cual sí podamos comprometernos para poderlo terminar y poder entregar, ¿no? Entonces, este, y que pueda ser un tema que... Que también tenga que ver con, pues, con nuestro proceso y con lo que estaba sucediendo actualmente. Eso. Gracias, Amorita. Sí, así es. Pues está súper conocerlos también hacia detalle, y esa sería la tarea exactamente: eh, definir como el tema que, pues yo creo que están en un momento como en realidad todo el mundo, ¿no? De, de, de replantearnos este, todo por la que. La, esta, esta pandemia, entonces pues eso, aprovechar un poco, no como dices y si elegir algo, algo sencillo algo posible, pero que claro, les abone ¿no? sí. a su trabajo, porque claro. va a ser un trabajo desde ahí, no desde la comunidad desde lo eh, va a ser un poco complejo también para todos en realidad, ahora que lo dices porque pues todo es un trabajo colectivo, no entonces vamos a tener importantes retos y, y en, en cada espacio, porque pues justo la, ahorita las reglas predominantes es no, no juntarse, pero <ríe> afortunadamente muchas comunidades, bueno, confiamos más en, en otras, muchas otras herramientas que tenemos. Entonces, bueno, sería definir qué de sus posibilidades en su contexto, en su proceso, uh -huh. pueden ir construyendo aquí. ¿Sale? Ok. Y eso. Muchas gracias. Vale. Eh, Rafa y Sofía, no sé si los dos, ahorita Rafa era el que levantaba la mano. Este, usted, sí, eh, aquí estoy. Va a ah, Rafa, ya, ya nos escucha. Ya, ya, disculpen, tengo un, unos pequeños problemas de conectividad y me saca y. y pues así, irregular. Eh, miren, eh, quiero ser quiero un poco breve. Eh, bueno, eh, voy a tratar por un poco de sistema, llevar, y respondiendo las preguntas que que se hacen, eh, y desarrollar al final la propuesta, ¿no? Entonces, así como presentación, bueno, somos, eh, pertenecemos, Sofía y yo, y otros ilustres personajes, eh, al colectivo Tacto Metal Tipac, que hace eh, que en voz náhuatl significa más o menos como voces de la tierra, ¿sí? en, una, en una traducción, ¿no? digamos, que se apelle a lo que nosotros queremos hacer, eh, nos concebimos como una iniciativa de gente que vive en, o tiene un trabajo de incidencia o participa en, el de, en algún proceso organizativo en la Sierra Norte de Puebla. Eh, algunos egresados eh, eh, del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, eh, otros colaboradores o ex colaboradores, colaboradores del mismo, ¿no? Digamos que ese fue un punto de partida en donde, desde donde nosotros nos conocimos y comenzamos a compartir una serie de inquietudes, ¿no? De lo que podríamos hacer como comunicadores en un territorio que habitamos o, o que hemos tenido una vieja relación con él, ¿no? Entre los municipios que quisiéramos mencionar, bueno, además de Cuetzalan, es eh, Izautla, están el municipio de Zacatlán, Tlatlauquitepec, Buhuelta e Iztepec. Habría otros, otras comunidades, pero bueno, ahí es donde físicamente radicamos, donde estamos y desde donde estamos pensando, soñando el proyecto que animamos. Eh, el tema que nos proponemos trabajar fundamentalmente se eh, trata de ir construyendo una narrativa desde las comunidades. Bueno, eso ya lo habíamos abordado la vez, la ocasión anterior. Se trata de darle palabra a diferentes actores comunitarios, articular diferentes esfuerzos, que existen en la, en, esfuerzos y necesidades que existen en la Sierra Norte para construir eh, medios de comunicación propios, ¿no?, eh, adecuados a las necesidades, con perfiles eh, idóneos, ¿no? que respondan a todo un, un ejercicio de participación ciudadana en donde directamente estamos nosotros comprometidos. Este sistema de información que estamos eh, visibilizando eh, se nutre de la idea del derecho que tenemos a la información y en el territorio, geográficamente, lo ubicamos en, en municipios de la Sierra Norte de Puebla, en donde eh, han vivido, donde viven tres principales, bueno, tres grupos eh, de, de pueblos originarios asentados en el territorio de la Sierra Norte de Puebla, eh, es decir, el Masehual, el Náhuatl, el Totonacú, y el Ñató, o, o Tomín, como le dicen, también, o se le conoce también. Esos tres grupos están en la Sierra Norte de Puebla ¿no? y no están comunicados y comparten no solamente realidades, sino también problemas. Y entre esos problemas, eh, uno que afecta directamente es el de la, eh, la amenaza a los bienes comunes eh, a, tra a través, en diferentes versiones que ya conocemos, ¿verdad? ¿No? Extracción de hidrocarburos, minería, hidroeléctricas, etcétera, ¿no? Lograr consolidar esta, eh, eh, este sistema de información pues tiene, apela a esa, no solamente a construir esa narrativa, sino a proporcionar la información que necesitamos para tomar decisiones. Estamos convencidos, así lo hemos comprobado, que cuando la gente se informa es sabia y entonces sabe tomar las mejores decisiones, no solamente en el núcleo familiar, sino también en los grupos, en los espacios comunitarios, ¿no? en las asambleas, en los caminos, en los pequeños talleres así. Entonces, ¿cómo, ¿cómo pensamos? ¿Cómo visibilizar eso que están haciendo las organizaciones? Pues entonces con nuestros medios de comunicación propios que puedan potencializar esa, esas iniciativas, ¿no? que nos permitan narrar nuestras formas de vida y las expectativas desde esta práctica comunicativa. Híjole, no me quiero echar más rollo, pero esa es la idea que estamos eh, eh, ideando, tratando de articular aquí, y nuestro ejercicio, pues va en eso, ¿no? Cómo construir una narrativa contrahegemónica nacida desde nuestras propias comunidades. Así que, pues para no darle tanto rollo, eso es lo que, lo que quería compartirles. Eh, ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? Nah. <risa> Aquí estamos atentos. Gracias. Gracias, Rafa. Creo que ya acabó la, la ronda, ¿verdad? Sí, gracias, Rafa. Eh, solo preguntarte, ¿cómo han planeado? Porque son muchas comunidades y separadas una de la otra, ¿no? Por lo poco que conozco. Si el ejercicio lo van a plantear como a, a partir de alguna comunidad en específico donde a lo mejor estén más cerca... Que están participando, o cómo piensan llevar a cabo los ejercicios eh, que vayamos haciendo aquí para construir, pues, apoyo, ¿no? Y abonar en esa construcción que están haciendo de este proyecto más amplio, de su trabajo en todas estas comunidades del sistema de información y esto, eh, de ¿cómo piensan delimitar un poco por, por los tiempos, por las distancias? Bueno, yo creo que. Eh... Yo creo que hay que explorar. Yo creo que hay que explorar nuevos, mmm, nuevas pedagogías y nuevas didácticas. ¿eh? Y, y yo sí creo en esta vaina de la internet y ¿eh? la capacidad que tiene para, trasp para traspasar fronteras y espacios. ¿eh? Esta conferencia es un fiel testimonio. Entonces, primero es un poco de método, ¿no? ¿No? Y luego creemos también que, mira. El, el proyecto es ambicioso porque queremos poner una rep tres repetidoras en la Sierra Norte. ¿no? Nuestro trámite de concesión ante el IFT eh, quiere eso, ¿no? Y poner una en punto, bueno, cada, una en, en cada uno de, de los pueblos o cerca, de, en comunidades de esos tres pueblos que te he mencionado. Eh, entonces, es más bien imaginarnos, nos imaginamos, la construcción de esa narrativa en diferentes idiomas, ¿sabes? Y en diferentes espacios, desde luego, ¿no? Es un reto, un reto que hablamos. Entonces, ¿acota? Pues sí, acotamos a la Sierra Norte de Puebla. ¿No? Eh, entonces, pues sí, sí queremos, queremos, queremos explorar, ¿no? Queremos jugárnosla, ¿no? Explorar, experimentar y algo tiene que salir, y yo digo que este ejercicio de ese seminario, pues puede poner a prueba ese, ese sueño, ¿no? O, esa, o, o no, esa misma práctica, desde luego, sí, eh, no sé, o sea, entonces más bien, más bien tenemos, tendríamos que ir diseñando una metodología que nos permita retroalimentar no eficazmente, oportunamente, eh, y responder a este ejercicio, ¿no? Sí, de, mira todo lo que te acabo de decir más o menos lo escribí nada más que no te lo pude compartir a tiempo, pero sobre este ejercicio podemos irlo enriqueciendo, aportando, no, señalando, bajándolos del cielo, ¿por qué no? También se vale, ¿no? Bueno de, de los sueños, ¿no? Aterrizarlos. Mira el principal problema es Híjole, es bien subjetivo el problema, la tecnología existe, ¿no? Más bien hay que implementarlo a través de esa tecnología, ¿no? Claro, sí, muy, muy bien, muchas gracias, ¿no? Y, y más que para bajar del cielo porque se supone, ¿no? Que uno de los planteamientos de la metodología, el marco metodológico que vamos a estar utilizando, pues es justamente eso, ¿no? Al contrario, buscar lo horizontico, la, la utopía y la esperanza, así que eh, está bien en el camino. Eh, conforme vayamos, yo voy a sugerir una serie de ejercicios como metodología, pero efectivamente, como dice Rafa, cada quien también tenemos que ir viendo las posibilidades, adaptando. ¿Creo que se le fue el, el, la señal a Ileana o solo fue a mí? No, creo. Sí, se le fue la señal a Ileana. Sí, ¿verdad? Sí, ya no se escucha. Sí, sí, vamos a, a esperar a ver si, si le regresa ahora. Pero ya... Ah, se le fue, me mandó un mensaje que se le fue la luz a, a Ileana. Afortunadamente fue ya al, al final de la sesión. Este... Pues bueno, creo que ya, ya estaba cerrando Ileana, ¿no? ¿no? No sé si, si sienten que quedó algo pendiente ahorita en, en el ejercicio. Pues bueno, Ileana pide una disculpa porque se le fue la luz y ya se desconectó, pero pues sí, efectivamente ya, ya, ya estábamos cerrando. Este, pues bueno, eh, quedamos algunos pendientes. Yo tenía todavía por acá mi, mi ejercicio pendiente, ya será para la próxima, esta en es mi presentación. Esperemos que, este, que se pueda conectar, pues ya, ya hubo mejor participación ahora ¿no? que la vez pasada, un poquito mejor. Este, esperemos que, que, que empiece a agarrar ya como su ritmo y se empiece a integrar más gente. Este, tenemos algunos anuncios de algunos este, cambios que estamos proponiendo para, el, para, para darle continuidad al siguiente módulo. Pero creo que como ya estamos sobre tiempo, este, ahora, Lulú, creo que es mejor que, que te vayas comunicando durante la semana, ¿verdad? Para, para comentarlos, para no, no seguir alargando más la sesión, o como ven. Sí, ya, para que lo sepan también, este, todos los demás, ¿no? Les, en la, en la, durante la semana les mandamos unos nuevos avisos. Y ya, pues cerramos la sesión pero bueno cerramos la, la, la sesión les agradecemos mucho me gustó mucho la participación de hoy creo que avanzamos y ya quienes se vayan incorporando pues ya tienen un caminito que seguir ¿no? de todo lo que avanzamos ahorita de compartir quienes eran que hacen e ir afinando también el tema pues entonces nos vemos dentro de 15 días